Donde, donde es que tan negro se esconde Yeah, yeah, digan donde Donde es que se esconde Donde están eso. No lo pueden creer, tanto que lo sé. Dicen que yo cambié de esa vida. díganle que ya fue. La está en play. Patrick, que vos yeah. Entrar en crisis no está en mis planes. Si es lo que quise, nunca oí a nadie. Puros hacer aparentan con males. Y el mundo sabe que, yeah. La vida me hizo así, me mantengo real Lo justo. La piel donde crecí, mamá todo va por ti Pero te advertí que si un día no vuelvo Al menos fui feliz, yeah, yeah. Pienso en lo que coseché Como de un momento a otro evolucioné Como hay tantos rostros mirándome Como hay buena vibra rodeándome Los años, minero buscando ese money Te juro no me detengo hasta en la lobby Yeah, bolin bolin ¿Dónde están esos fecas que supieron hablar? Yeah, yeah, ¿dónde están? Por igual nunca lo vi pasar Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey. Que quede claro que somos la gente es futuro